Hey. Este mundo no me deja pensar, quizás tendrá buenas metas para armar Demasiados caminos por cambiar, yo quiero cambiar tu destino y ampliar tu sabiduría Es algo que sabes que lo tenés, a fines de crecer cada vez mes por mes Aunque no puedas llegar a lo que querés, tenés que seguir apostando todo lo que crees. Todo pasa, todo sucede en tiempos muy cortos Este es el mejor método de todos mis proyectos Se me acaba el rollo de fotos Almacenamientos en lugares verdaderamente incorrectos Me gustan las personas que te hablan directo Cuando estoy triste no quiero ni ver qué me está pasando La letra en busca de mejores cosas voy nadando Mis preguntas estaré representando Es el mismo cuento que estamos muchos narrando Prendo uno y todo va mejorando, el alumno de nuevo estudiando, buena suerte todo lo que busca lo vas a ir encontrando, desenfocado de la sociedad, este es mi enfoque en algo que me gusta de verdad, a pesar de los problemas crea tu propia identidad, lugar de sobra para toda la comunidad, especialistas en la integridad, sos el creador de tu propio mundo, no pares seguir haciendo tu contenido, los sucesos tienen todo el sentido Viví todo sin miedo Y nunca olvidaré recorrido Todo mensaje tiene su significado Todos mis canales son verificados Te demuestro mi pasatiempo Más puro No quieras parecerte a mi perro Por la avenida acelero Soy paseador, mochilero Explorador del ambiente Aventurero, paciente Caminante en este mundo del arte, soy específico, alitante. No quieras cambiarme. Creadores del mundo, lo hacemos cantando.